en Vos. Amén. Séptimo día. Honremos hoy a Santa Margarita María como al instrumento de las misericordias del Sagrado Corazón de Jesús. Un día, nuestro Señor le dijo Tengo deseo de hacer de ti como un compuesto de amor y de mis misericordias y en otra ocasión hablándole de las gracias con que la había colmado, tú no debes apropiarte estas gracias ni ser avara para distribuirlas a los demás pues He querido servirme de tu corazón como de un canal para malas según mis diseños en las almas, varias de las cuales serán sacadas por este medio del abismo de perdición. Recurrimos pues a la santa con una confianza absoluta sabiendo que ella está encargada por el Corazón de Jesús de hacer desbordar hasta nosotros el Océano de las Divinas Misericordias. La práctica a abandonarse a la Misericordiosa Providencia del Sagrado Corazón, la Máxima de la Santa. Si quiere obligar a su bondad a que tenga particular cuidado de vuestra caridad, entreguese enteramente a su corazón adorable, dejando a un lado sus propios intereses para emplearos toda con el corazón y afecto en la obra que él le ha encomendado.